A estos tres meses en los que, de confinamiento, en los que algunas privilegiadas hemos podido practicar el teletrabajo, hemos aprendido una lección que creo que es fundamental para el futuro y es replantearse si tiene sentido a una ciudad en la que los desplazamientos son imprescindibles para realizar tu actividad económica. De esa experiencia creemos que la, la palabra que nos interesa más sería la hibridación. ¿no? Ah, hibridación en el sentido de complejizar la ciudad. Ahora que nos están pidiendo confinamiento y ah, reconcentrar las actividades en un sitio, creemos que en situaciones como las de trabajar, vivir, pero no solamente la unidad familiar, gente que viene de fuera, que enriquece, creemos que fundamentalmente es evitar la posibilidad de otra, otra especialización de los lugares de trabajo. Soy Aisa del Rey, arquitecta en Arquitectura.